Dominicana. Vamos entonces inmediatamente a ver qué tenemos, qué tenemos acá en el contenido del día de hoy de nuestro programa de mañana. Esto es de mañana. Vamos a la pregunta entonces antes de, eh, ¿cómo dice la pregunta de hoy? Aquí está. ¿Enviará usted a sus hijos a las aulas al iniciar las clases semipresenciales? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Muy bien, ahí está la pregunta. ¿Lo enviará usted hoy a sus hijos a las semis presenciales? Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros amigos. En el transcurso del programa le leeremos sus comentarios y sus respuestas a esta pregunta del día en este programa. Muy bien. Bien, señor, y Danilo Medina es escogido a unanimidad como presidente del PLD. ¡Qué sorpresa! Wow. ¿eh? <ríe> ¡Tremenda sorpresa! Muy bien, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, escogió por unanimidad al expresidente Danilo Medina como presidente de la organización. Medina fue sugerido por el presidente interino Temístocles Montaz, cuya propuesta fue aceptada por los 1.035 miembros del Comité Central presentes en la plenaria final. El expresidente de la República Dominicana aseguró que su plan era disminuir su actividad política al salir de la presidencia, pero no contaba con que su partido iba a perder las elecciones. Afirmó que si Gonzalo Castillo hubiese sido el presidente de la República no estaría agradeciendo que me elijan como presidente del partido, sostuvo Medina en una intervención de 10 minutos, posterior a su aclamación para dirigir los destinos de la organización política. El Comité Central estará integrado por 300 nuevos miembros elegidos en comicios del domingo 14 de febrero, 103 que fueron escogidos por el Comité Político, el CP., y los presidentes de comités provinciales, municipales, de circunscripción y de, y de excepcionales, además de los alcaldes y directores de distritos electorales, o los alcaldes y distritos electos, en las pasadas elecciones municipales celebradas en marzo del año 2020. O sea que el Comité Central está compuesto por 300 miembros, ¿verdad? De los cuales fueron escogidos una parte el 14 de febrero. 103 que fueron escogidos por el comité político, además de los presidentes de comités provinciales, comités municipales, comités de circunscripción y de seccionales, además de los alcaldes y directores de distritos electos en las pasadas elecciones municipales. Eso quiere decir Esísimo. que todo el que fue electo eh, como síndico, bueno, como alcalde, ¿no? Eh, se es mareando, parte eh, automática. Muchacho, eh. aquí, pues, se imagina, están mareando la gente. Claro. Bien. Señores, esa es, la, esa es la situación del Partido de la Liberación a, Dominicana. Vamos a un ver, ya. Bueno, miren, con relación al Partido de la Liberación Dominicana es bueno, es saludable para la República, para la democracia del país, que los partidos se renueven, si de verdad se hubiesen renovado, eh, cosa que no sucedió en el PLD. Yo esperaba que eh, Danilo Medina promoviera... Un candidato a la presidencia diferente a él. Eso es lo que hacen pues, los líderes. Pero eso muy, no va a pasar, ¿eh? Eh, o eso no pasó. Porque lamentablemente, incluso en la propia. Pero eres muy esperanzado. En la República Dominicana, no te voy a, y voy a explicar el contexto de eso. Porque eh, es que a la República Dominicana le gusta el caudillismo. Es que la República Dominicana, eh, si usted le estudia a profundidad, se va a dar cuenta de que el dominicano le gusta eso, le gusta el, caudí, el caudillo, no el líder, sino el caudillo. Fíjense ustedes que el PLD tenía como presidente desde, desde 2001, tenía a Lionel Fernández, y como secretario general a Reynaldo Párez Pérez, eran, er, eran caudillos ahí. Pero igual va a seguir ahora, el mismo caudillismo con Danilo Medina, pero igual va a suceder, o igual sucedía en el PRD, antes P, eh, bueno, ahora PRM, con Hipólito Mejía. Ustedes se pueden imaginar que una persona de 80 años, todavía siga siendo, eh, eh, teniendo una fuerza tan fuerte como la que tiene Hipólito Mejía. ¿Por qué? Usted dice, bueno, pero, y cuando usted se pone a estudiarlo, ah, pero es que a la República Dominicana le gusta el caudillismo, le gusta eso. Lo mismo va a pasar a la fuerza del pueblo. Quien va a gobernar, eh, quien va a liderar ese partido siempre va a ser leonel Fernández. ¿Por qué? Por eso, porque ellos lo saben. Saben que al dominicano le gusta el caudillismo y lamentablemente eso no le hace bien a la democracia. Venimos arrastrando todavía a Pedro Santana, y a Buenaventura va hacia todos esos caudillos que tuvimos en la historia de la República Dominicana, incluso aquel caudillo de triste recordación eh, Trujillo. Trujillo, Rafael, Rafael Leónidas Trujillo, Trujillo y Bolina. otro caudillo que tuvimos también de triste recordación, pero un poquito más democrático, eh, Joaquín, Joaquín Balaguer, de Balaguer caramba, eh. Caramba, eh. Pero lamentablemente eso es lo que seguimos arrastrando en la cultura política dominicana. Yo esperaba que Danilo promoviera otro candidato, yo esperaba que promoviera a alguien más joven, pudo ser, pudo ser Abel Martínez, tiene una alta popularidad, tiene eh, un buen desempeño, tiene una buena imagen como presidente del partido y luego entonces que se lo pasara a otro eh, ya luego de que el partido estuviera fuerte, y entonces él lanzarse a candidato presidencial. Eso no pasó. Esperaba que fuera también eh, Juan Ariel Jiménez, un, jo un joven muy talentoso que podía ser eh, presidente del de partido, como no tiene aspiraciones ahora mismo presidenciales, podría o podía él eh, hacer un buen trabajo a la presidencia. Eso tampoco pasó. Eh, lamentablemente tampoco nadie aspiró. Eso es otro dato interesante. La nadie aspiró. Pero no te llama la atención. Claro, porque todo el mundo sabe. Todo el mundo sabía que prácticamente le tocaba a Danilo. ¿Por qué? Por lo que yo acabo de decir. Porque es que en la República Dominicana existe la, la, la cultura del caudillismo. Eso no... eso. mire, búsquelo, póngalo de arriba para abajo, de, de, de, del lado que usted quiera, y se va a encontrar con la misma realidad. Al dominicano le gusta el caudillismo, y por eso Danilo Medina hoy es presidente, que entiendo que no debió serlo. Ese grupo... Miren, lo voy a mencionar eh, eh, aquí. Miren, miren qué grupo... Puedo decir la palabra. No, no, no. Ten cuidado. Un grupo de viejo, no. Muy temprano. Ah, bueno, ya está. Miren no, qué grupo bien. de viejo hay en el está PLD. Euclide Gutiérrez Félix. Señor, ese hombre anda con un bastón cayéndose. Y que me excusen, ya él ¿verdad? Está que esto no es personal. Pero eso me, se anda cayendo. ¿Y está cómo está lo dejan en un norte. comité político? Él está perdiendo el boste. Eh, eh, vamos a ver. Bueno, José del Castillo ya es un muchacho joven. Temisto que les montas. Oiga, qué toleta de candidato. Eh, eh, en. ¿Qué, ¿Qué miembro de, de un comité político de un partido? Radamés Segura eh, pasa, Rafael Hidalgo, eh, Rubén de la Cruz, Rubén Toyota, Tommy Galán, oiga, Tommy Galán, qué barbaridad, Carlos eh, Paredes Tommy Galán es joven, es eh, un muchacho. Pues es joven, pero tú sabes lo que pasa con, Don, con, con Tommy Galán, con un lío ahí, como, ¿verdad? Sí, sí. Con la justicia. Entonces imagínense ustedes, Rafael Paz es joven, Simón Lizardo, yo creo que ya también debió, eh, Margarita Pimentel. José Ramón Peralta pasó. Radamés Camacho. Radamés Camacho. Eh, Ramón Ventura Camejo. Alejandro Montaz. Gonzalo Radame, Castillo. Radamés 3000. Lidio Cadet, señores. <risa> Lidio Cadet. Otra vez al comité político. Gustavo Sánchez eh, eh, le correspondía. Johnny Pujoles, este joven. Víctor Suárez. José Dantes, también joven. Juan Ariel Jiménez. Armando. Alexis Lantigua. Iván Lorenzo. Eh, Karen Ricardo. Entró un grupito de jóvenes, pero sí. lamentablemente lamentablemente un grupo de gente, ahí ya dinosaurios que apenas pueden caminar, ¿qué hacen ya ocupando puestos? Ahí debieron hacer lo que hicieron algunos que renunciaron a sus puestos para que sangre nueva entrara al partido. Pero, Bien, cómo no. Este país. ¿no? Eh, bueno, vamos a aprovechar la ocasión para saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros y adelante, Francis. Buenos días, eh, amados, buenos días, días. Amado, buenos días Yerlán, amables televidentes. Bueno. Igualmente, gracias al Padre por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permitan entrar cada mañana a sus hogares. Francis, a del 10 de el Telenor. PLD eligió ayer por unanimidad o sor oh sorpresa al expresidente Danilo Medina, pero no solamente eso, una unanimidad donde todos los... Participantes, 1.135, levantaron la mano aprobando esa elección. La verdad que estamos. Es de hablando... la única manera que él actúa. ¿Qué tú opinas? Con ese homenaje a su figura, a su imagen. Asimismo, sí actuó como presidente, todo tenía que ser más que todos, pero no le deja al PLD ningún tipo de oportunidad para reinsertarse en la política de orden moderno o actual porque va a tener que cargar con las explicaciones que debe dar de todo lo que condicionó en su gobierno, producto de su propia actitud. Es decir, Danilo Medina no es nada de sorpresa que tenía secuestrado el PLD desde hace tiempo. Ese fue el resultado electoral de esta contienda pasada, que hoy es Luis Abinader el presidente y no el PLD. Hay algo que resalta y es la equivocación en la que se da. Danilo Medina admite que no estaba preparado para la derrota del PLD. Mírenlo aquí. Bueno. Pudiera ser una especulación de periódico, pudiera ser de claro, contrarios. Eso lo dijo en el discurso. Pero está ahí. Y lo dijo en el discurso. De hecho, él planteó que él no estaba en eso, de ser presidente. Que ¡Ay, Dios, Danilo! Si Gonzalo no hubiese así. sido el presidente, estuviera retirado en, en Punta Cana, viendo los pajaritos volar. ¡Ay, Dios mío! Óigame qué, qué <risa> candidato, Gonzalo. Pero el PLD tiene el resultado de sus propias acciones, eh, del propio Danilo Medina. Es un sello gomígrafo de esa derrota, como lo dice el propio y lo admite José Laluz, que de una forma... Eh, muy interesante a base de un rap eh, se despide de su partido y le hace inferencia de, la luz. Sí, con el rap no, y, no, él no ha renunciado él está eh, quemando las barcas bueno, eh, quemando las naves. Eh, quemando las naves Pero eso, como es, eso, eso no es de, básicamente de mi costal, yo <ríe> simplemente... entonces sé, la luz eh, eh, pa parece parece un niño dando gritos. Tú sabes que hay, bueno. un, hay un poema de Mario Benedetti precioso. Qué hombre que grita ese... Hay un poema de Mario Benedetti precioso que se llama Quemaremos las barcas. Dice, cuando crucemos a la otra orilla, quemaremos las barcas para no volver a la orilla de donde vinimos. Y haremos un museo de nostalgia para contarle a las nuevas generaciones lo hermoso que era París, bueno el pues. whisky, Claudia Cardinal. Eh. Las tres cosas más buenas del capitalismo. capitalismo. Mientras existe ese, ese, ese deseo en el humano que se dice ser comunista, no habrá comunismo. No, no, no. Porque cómo abandona los buenos vinos, las buenas, <ríe> las buenas mujeres. Porque es también le, gusta, le como... gusta la, de, la las Desleidades del capitalismo. Ser comunista no significa dejar bueno, a, no, no, no a bueno, accesar a las cosas buenas. Lo que Mira, pasa es que eso fue lo que vendieron en aquella ocasión sí, cuando la pobreza, empe cuando sabes. empezaron a, a utilizar la pobreza como mecanismo de atracción para que vieran que cómo repartíamos lo que, era, lo que era de todo, aunque fuera particular. Mira, eh, es un absurdo. yo quiero preguntarle a José la luz. Si él cree que él tenía oportunidad frente a Charlie Mariota. Él, él lo pensó, él lo pensó. <risa> lo pensó, ¿sabe por frente qué? A, a, porque, él pensó, porque él pensó que en su partido todavía pu pu a Rubén pudiera haber un poquito de sensatez. Entonces, pero que, que, que, ¿de qué sensatez habla pero, José Laluz? Puede... Eh, Cuando José Laluz un día te salta con un disparate que te desploma el país entero. Mira, ¿Cómo, tú, cómo, cómo, cómo, ¿Cómo tú lo Mira pones, una cosa, independientemente de, un de todo, pero hay otro disparate que se da en el PLD ayer, o en esta contienda o en este congreso, es calificar de advitan, secretario advitan, a quien ya de forma muy elegante había ido saliendo que me refiero a, Renay, a Renal, Reinaldo Pérez, Pérez producto de su cáncer y él lo había planteado. Qué ridículo es. Ciertamente es una eh, un agregarle cosas incluyo, incluye también al agregarle a 45 los sí. miembros de un comité que era lo mismo, y yo digo, ¿cuál es la renovación? Pero definitivamente el PLD entra en una mayor crisis, digo yo, al entrar Danilo como presidente, mira, porque no tendrá oportunidad de tener nada nuevo que vender para poder restablecer el entusiasmo político que en muchos años mantuvo en la política nacional. Hoy es mira, un reducto. Pablo Neruda, en una ocasión, lo criticaron porque compró una isla en el Pacífico, Isla Negra. Sí. Pablo Luda fue siempre un miembro distinguido del Partido Comunista Chileno. Muy cerca de Capri, una de las islas más encantadoras. Sí, exacto. y eh, él, él, era a, a Capri. él era propietario de Isla Negra. Y lo criticaron, se lo comieron vivo. Y él dijo una frase que yo la repito a veces cuando alguien eh, intenta decir lo que equivocadamente quiso enmendar Neruda dice, pero ¿en qué manual de comunismo o de socialismo dice que un socialista, un comunista que se gane su dinero honradamente no puede comprar lo que quiera? Óyeme, tú... Era una concepción en la cual Era entraban verdad. en una discusión porque, porque siempre hacían creer. Fue Mira lo, lo que pasa lo poco, con Cuba. De los pocos poetas o de los pocos escritores latinoamericanos que hizo fortuna vendiendo el libros que no pasó, por ejemplo, con don Juan, no. que no pasó, por ejemplo, con Joaquín Balaguer, que no pasó con muchísima gente, pero Neruda sí. Neruda hizo fortuna vendiendo libros, Bien. haciendo poemas. Pero bueno, miren, con relación a este asunto del PLD, eh, ya haciendo un poquito más, yo pienso que es una lástima lo que ha ocurrido, pero no porque eh, Danilo Medina esté ahí, no porque, bueno sino porque definitivamente tú tienes que entender que el Partido de la Liberación Dominicana, independientemente de lo que sea, es un partido que le ha dado muchas glorias a la República Dominicana y parte de esa gloria está, está ahí, en las carreteras, en las avenidas, en los elevados. El Partido de la Liberación Dominicana construyó, continuó un proceso de construcción de este país que había iniciado Joaquín Balaguer que se dedicó mucho a lo rural, a las presas a los puentes, a la... pero el PLD sacó sacó a la República Dominicana del enanismo en términos, en términos físicos materiales, cuando usted llegaba a la República Dominicana por Punta Caucedo, es el aeropuerto internacional de las Américas hoy llamado José Francisco Peña Gómez usted notaba una ciudad raza, tipo San José de Costa Rica, así mismo, donde usted no ve muchas edificaciones. Cuando, sí. cuando, llega, cuando llega el PLD, que sí, comienza eh. ese proceso, el PLD se convierte, la capital se convierte en una gran ciudad y con ella muchas otras ciudades del país. Ahora bien. De, lament, lo lamentable de todo esto es no sé por ahí, que, en medio, que en medio de esta situación por la que atravesó el Partido de la Liberación Dominicana se quiera vender una imagen que realmente que no es. Esas poses son tan creadas, son tan, eh, tan, creada, tan inventadas y tan mal actuadas por sus actores sí. que son, es un mal, o sea, ¿cómo, es un mal ¿cómo tú le vas a decir, a este, cómo tú le vas a, decir eh, a este país, yo soy el salvador de esta organización política? Si yo no soy presidente, esto se va a hundir, que es más o menos lo que quiso decir Danilo Medina en su discurso. Y hay una, una, una cuestión, quien hundió al PLD fue Danilo Medina por su estrategia. Yo me, yo me pregunto. ¿Por qué mantener a esos dinosaurios? ¿Por qué no darle una nueva, una nueva ola al Partido de la Liberación Dominicana? No se hizo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. Yo no soy pretidigitador ni me gusta eso porque eh, el futuro no lo sabe nadie. Pero ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, como lo ha dicho eh, Wagner aquí en más de una ocasión, Leonel Fernández es un maestro de la política y es el tipo con más condiciones políticas, doctor, agradezco, con más condiciones políticas que hay en este país, tiene un partido. Que lo ha acaudillado y es lógico Eso es lo que se estila en este país, eso es lo que se vende ah, bueno. Eso es lo que se estila y es lo que se vende Él no puede cambiar de parecer mientras tanto El caudillismo tanto porque... se impone Pero él tiene él Leonel tiene, él en tiene, la fuerza del pueblo y Danilo pero en el PLD Él tiene que construir un partido Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿Tú sabes lo que va a pasar? En esta altura lo que yo en, es Cuando, es que cuando dice Danilo lo en el PLD, el PLD Uno ahí, más de... chiquitico, chiquitico y otro bien grande Le va a dar ahí al PLD con Danilo Medina, que ha demostrado que no es el estratega que se vendió, frustró que era el, en, en una... se frustró el Congreso es... porque no se va a recoger nada que Entonces, pueda vender Danilo va, Medina. ¿Cómo ¿qué, va va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué discurso puede dar? Los darle? bonos van a comenzar, bueno, va, ya bajaron. Eso hay que ver. Van a continuar bajando y van a seguir aumentando. ¿Y tú te los, crees los que verdad que Leonel tiene pueblo? popularidad en este país para para, para claro avanzar sí, claro, en la sociedad? Claro, él claro podrá que que tener sí. esos viejos claro. dinosaurios? No, del no, PLD no, no, no, no, no. No, ya, no, déjate después de eso, para adelante vamos a nivel de la sociedad. Para vamos. Yo no bueno, soy preté digitador, bueno, pero para adelante, pero, adelante vamos. Pero para adelante vamos, ¿eh? Eh, a de nivel vamos? de la sociedad, Lionel oh es uno de, lo sobre, de es los hombres más rechazados de la sociedad. ¿A dónde? ¿Qué sociedad? Las redes sociales tuyas, Dallán. Déjate de ser tan magnificado. De redes sociales, más rechazado de Lionel Fernández. No, hombre. Tú no analizas el contexto. Analiza el momento. De los hombres más rechazados de Imagínate, ganó la mayoría. Tiene la mayoría en el Congreso y Danilo tiene tres. Mira los rechazo que tiene. Eh. Óyeme, óyeme, Y hay que hablar con Leonel. Eh. Aquí en este país. Eh. Cuando se descubra lo que pasó con el PLD. Lo mismo y con González Balaguer. Señores, pero pues hay que ver. Cuando eh. se descubra. Óyeme. Cuando se descubra lo que va a pasar con el, con el PLD, lo que pasó con Danilo, ¿Y tú te crees el, que el arreglo que hizo Danilo con Abinader para que, que Abinader fuera presidente, que ni él esperaba ser presidente porque señores, en primera vuelta. Señores. Y, que ver, ¿Y por qué cree, tú crees que no han tocado, la corrupción no ha tocado, usted, usted se, la persecución de la corrupción no ha tocado a Danilo Medina? Porque Danilo Medina negoció. A él, que de su casa, lo señores, dije desde el primer ver, momento y lo sigo sosteniendo. So, solamente a el compañero Amado y Francis eh, eh, y vacuna, no creen, no creen. Eh. Que Leonel le Fernández viera. es uno de los hombres que tiene la tasa bueno, de rechazo bueno, más alta de, se de la República siete, Dominicana. Bueno. Claro, que, es que él va, sea un político sale. brillante, sí, eso no se lo quita a nadie. Que sea un gran estratega, sí, eso no se lo quita a nadie. Pero no le quita a nadie que es uno de los hombres, de los políticos con mayor tasa de rechazo en la República Dominicana. Señores, hay que investigar. Pero, Igual eh, como a era hay, Balaguer. Investigar eh, esa ¿cómo, que ¿Cuál fue el porcentaje? Igual como era Balaguer. Ni siquiera logró que su partido fuera mayoritario. Óyeme. Ni siquiera lo logró, ni ajá, lo va a lograr tampoco. De cero, lo meses. A lograr tampoco. Pero usted es le, le, le va a exigir más. Le va a exigimos. La política. Pero le va a exigir ¿Y con cuántos números? partidos no han surgido y no, llegan, no, a, y y no llegamos? a un uno. Como era Balaguer, 22 años en el poder sin arruga. Sin arruga. Y era el hombre. Lo único que Lo que, compadre, pasa, de este lo que país. pasa es que ustedes, <ríe> el único <de> su <ríe> que lo ustedes, usted a Lionel. Idealizan mire. a Lionel y no, no apartan no, la pasión. No, que la pasión? política se Yo, bien bien Yo no idealizo a nadie, a y tú, tú lo sabes. Yo no acabo de barrer el piso con Danilo. Yo no idealizo a nadie. Danilo no debió ser presidente de la política. Muy Voy a ver si Lionel no va a ser presidente de la Fuerza del Pueblo Yo soy un hombre racional. Yo, yo no le dializo a nadie, a nadie. No, no, Tú sí No va a ser su hijo no. Y, y nadie el contexto va? Cuando, ah. cuando hace análisis Muy, muy, eh. muy, objetivo, eh. tú, muy como objetivo Como objetivo. cada vez muy Como no. cada vez Tenemos la grata presencia es, es, Entre, entre nosotros el del, del, del, del Del Vamos a no, Del director Del loco, director es, Provincial de eh, salud Yo no sé tú Francis que Que ves a Leonel Y te derrite Como la mantequilla Yo no No, te reconozco Al toca Le funda se la Le reconozco Le reconozco Le un Mira en pues Brasil oh, yo no Pero, sé cómo señores, es ella Elisa tanto leonel ah. que